son las 3 de la mañana, El roto agua, si es, es agua sucia, así que nos vamos corriendo para el hospital. Estoy un poco asustado. La verdad que vamos bastante asustados por el tema de, del agua turbia, porque lo primero que te dicen que si el agua de la bolsa es oscura, que vamos, que salgas pitando para el hospital, entonces estamos un poco asustados. ¿Qué cortas, mami. Son las 3 de la mañana y acabo de romper aguas, me he roto aguas y es, es agua sucia, así que nos vamos corriendo para el hospital. No nos da tiempo a arreglarnos ni nada. Ya Yo también quiero. voy. No quedarse aquí y ahora os avisamos. Ok. ¿Se han el poche? Sí, damos no, no, no la toalla porque estoy esto estoy, estoy mucho... Un poco asustado porque no es normal que sea. Eso quiere decir que William se ha podido hacer caca dentro y eso no, no es bueno. Así que nos vamos corriendo para el hospital. No me da tiempo a ducharme ni nada. Para mala noche, tío. Eso no me lo puedo creer. Yo no me puedo creer que. He sentido. He sentido un, como un crujido mientras estaba en la cama y de repente he dicho uf. vamos para el hospital y la verdad que vamos bastante asustados por el tema de, del agua turbia porque lo primero que te dicen que si el agua la bolsa es oscura que, que vamos que salgas pitando para el hospital entonces estamos un poco asustados. Están dando contracciones pero no dolorosas y no sé a ver, qué... a ver qué pasa La verdad es que como siempre te dicen eso, pues te asustas un montón Fran va demasiado nervioso Estoy diciendo que se tranquilice porque va hiperventilando Vamos a... La suerte es que estamos cerquita del hospital, que no estamos muy lejos ¿Y estamos? ¿Monitores? Está todo bien. El, el corazón late perfectamente. ¿Está monitoreando las contracciones? Se está, está moviendo bien. porque antes yo creo que me, quedo, me ha asustado tanto que se ha dejado de mover. Aquí. Y estaba asustada. Y pronto venía hiperventilando, Madre mía, chaval. Yo pensaba que teníamos un accidente. <risa> y también mira, yo... O sea, es muy difícil conducir en estas circunstancias. Es muy difícil. O sea, yo casi no podía ni frenar. tenía que entrar la entrada, y me la había pasado la primera entrada porque no podía frenar. Y le dije: plan, tranquilízate, plan, tranquilízate, tranquilízate bien. Y yo no me lo creo, vamos, que no va a tener un accidente aquí. Pero claro, como utilizas lo del agua, siempre te asustas. Pero dicen que es normal que a partir de la semana 40 el niño ya ha madurado tanto, que ya empieza a acercar acá adentro y el intestino empieza a soltar y. que es normal. No hemos cogido ni, ni la bolsa no hemos cogido nada, si yo no sé ni si, ¿la cámara tiene batería? Sí, o se la cambiado yo justo antes de salir, <risa> porque tenía todo ya, o sea, la bolsa la cámara tenía ya todo guardado. No tengo tiempo ni a ducharme, ni nada, y ayer estaba diciendo yo, como la leche, el pelo, con, hoy no, como, como he de parto, pero digo yo no quiero, me voy a poner hoy si estoy súper bien. Pues mira, ayer dije yo mañana he hecho gasolina, que hay que tener el tanque ah, lleno. O sea, es que es así, es así cuando me la espera, es cuando pasa. Ni bolsos, ni nada, no Ni bolsas de hospital, no hemos traído el plan de parto. Bueno, no hemos no, no traído el, el plan de parto, nada, pero súper más y Bueno, Bueno, lo mío. tenemos claro más o menos bueno, cosas que pues, queremos. Yo ya, yo lo quiero ver aquí ya está. Claro, ¿sí? que después, después de eso ya que... Este es mi plan de parto, es... de parto. ¡ah, dele. Estamos muy nervioso estoy tranquila, demasiado tranquila diría yo bueno, yo, yo después de escuchar el corazón ya me he tranquilizado ya, yo también le he dicho, ese es el corazón y me hice así debajo y te estabas preocupado yo, mucho acaban de decir que está todo, parece todo normal, ¿verdad? y que nos van a meter directamente a, par a paritorio porque al ser el agua sucia mmm no esperan en... a que el parto sea natural, vamos, que me ponen sí, una situación. pero van a poner una situación a... sí o sí así que van a acelerar el parto, así que, no sé. Mm. Yo creo que hoy, no voy a o no. creo que nazca antes de... Hombre, yo también lo espero, antes que termine el día. Bueno, que termine el día, que te refiera a todo Claro, claro. ¿Eso puede durar, como una situación, puede durar tanto? No, no creo, ya no creo, pero... Nacerá el 7 del 7 de 2017 Sí, ya, ya seguro sí. Ya seguro que nace el día de San Fermín bueno, Ayer fue el Chupinazo hoy, sí. del... hoy es... Pero ayer, el 7 de julio la San Fermín, Fermín. <risa> Un día muy bonito, ¿eh? 7 del 7 de 2017 Lo dijo la médica, ¿te acuerdas? Dice, a ver si tenéis suerte y nace 7, el 7 del 2017 No, pero nos dijo, a ver si llegáis al viernes Donde el clavo? Mi madre viene nerviosita, mi madre se ha confundido se ha ido para Fungirola, para otra parte, o sea, Están qué desastres, iban para Málaga. Es normal, es que te asustas, el agua sucia es que lo primero que te dicen, mm. que corras, el ya la pobre. Un bebé, oh, me llorando. creo que acaba de nacer un bebé, si no acaba de nacer, es tu bebé, bebé. ¿Cómo estás, voy a aquí? Suspiraciones cortas, ¿no, A mí? Ya no me acordaba de esta sensación. Oh, bueno, carameluchi, estamos aquí esperando. Aquí, justo en este cuarto, eh, mamá y Fran ya se han ido para la sala de paritorio. Y estamos aquí, que están viendo el día de camino la familia desde Sevilla. Gente, se ficha. A las 3 de la mañana. Me han, dado, me han dejado a mí... Gracias. Me han dejado a mí entrar. la única que me han dejado entrar a, a ver a mi madre. Ahí por ahí, cuando le estaban poniendo los, los, monitores. los monitores, la única que me han dejado entrar. Eh, luego el monitor está en allá, justo en este cuarto por allí Y el este se saca el Bueno, ya estamos más tranquilas Y, y bueno, Manoli ha pasado un rato sí, mal, un ratillo malo Sí, porque no han dicho que le iban a dar alta sí. Están equivocados Bueno, no, aquí sale no. Fran ¿Te han hecho? No ah. A ver, ahora me dice por tanto que está ¿Y, y nosotros, ¿no? Que Todos ya la capa, no que, es que es. Nos han dicho es, que no, de, nos decían yo, yo uf, déjate pues, todavía Pero bien okay. que ya dos centímetros, no? centímetros? pues De dilatación, de dilatación hasta 10 ¿Qué significa eso? Pues que se va abriendo el canal del parto Despacito Pues el canal por donde pasa tu hermano, hijo bueno, Que está ahí? todo bien, significa que está todo bien han puesto sí, no? bien? Vale, pues nos han dicho que nos iban a dar un, como unas pases para ir por alguna parte y entrar. Ah, bueno, no, no. Eso, ahora nos dicen. ¿Esto se es ha Ya Estamos en Paritorio. Está dando una contracción en directo aquí. <ríe> La pobre. ¿Están las abuelas ahí fuera esperando? y ahora le vamos a poner citocina pues está de 2 centímetros, ¿no? de hecho 2 centímetros de hidratación y tiene que, claro al haber estado el agua manchado, pues tiene que acelerar poco el proceso así que le van a... han puesto las vías ahí lo tiene y... la oxitocina se le pondrán ahora, vendrá una matrona que es la que va a estar con nosotros todo el rato y le pondrá la citocina ¿y dónde a tener a, en esta habitación? ¿sí? ¿dónde vamos a tener la sí, es una habitación así hay uno que tiene bañera, pero es que yo no tengo bañera. Es que yo he leído ahí hay un cartel, ahí, justo ese cartel de ahí, que pone que. que es bueno. Sí. que es para dilatar, que ayuda a controlar el dolor y a dilatar mejor. No, no se ha dicho que le va a preguntar si es para me capullarme, pero. no sé. Ahora mismo voy controlándola, es bien. Ahora mismo, cuando, cuando me pongo a la situación, la verdad Pero yo, o sea. ¿Tú te puedes levantar de la cama? ¿O tienes que quedar ya así? Después sí, me ha dicho que después sí. Me puedo o sea, levantar hasta que... Si, mientras no me ponga claro Pero ahora mismo, como me lo están controlando con monitores, ahora mismo. ¿no? Sí, ahí están saliendo monitores igual que antes. Y ya después... Ya después sí puedo... Moverme por la sala y andar y eso, entonces... Pero no sé, ¿tú qué opinas de la bañera? Hombre, no sé. Yo creo que tú, ¿tú va a suena como ya está mojada y todo el rollo. No sé. Es algo novedoso. Ya, ya veremos a ver. Pero a ver si, sí, yo creo que hay que esperar si, si ves que a lo mejor la hidratación se... se alarga mucho y que te molesta mucho, pues a lo mejor o sería claro. una opción. Es que estoy de dos centímetros solo. Es que de aquí a los diez. Yo pensé que ya como estaba dándome tanta contación, por lo menos de tres o cuatro estaría. Además solo tengo un 40% del cuello borrado. ¿Son 40% dicho? Bueno, pues bueno, nada, a ver qué. A esperar. A esperar, no queda otra. ¿No? ¿Quieres agua? Sí. A ver, está ahí. no nos ha explicado cómo se sube y baja de esto. No. Yo creo que es fácil. ¿eh? Tiene un botón aquí. Este botón será para subir la parte de aquí. las películas. Aquí tenemos la oxitocina. Los pobres tendrían ya contracciones de bastante dolorosas. Y todavía me queda la vida, vamos aquí. Nos ha dicho la, la médico que. <risa> que esto es para algo, vamos, que, que es. que, es, que es, solo de dos centímetros y tampoco el cuello borrado, que no tengo ni el cuello borrado entero, que. que esto va para algo, no? así que la familia se ha ido a casa. Y mi padre y mi hermano vienen en camino y <risa> ya teníamos, vamos, les ha faltado tiempo corriendo y ya se van para si irán para casa y esperar a la hasta que nosotros les digamos que vengan, no, porque es absurdo hmm. que estén aquí. Laya no se quiere perder nada, pero claro. la no se quiere ir ahí. Claro. ahí está no ahora. ¿Qué le dan ahí el dolor? Te da aquí el dolor mucho. La costilla, porque tendrá las piernas ahí o lo que sea. Tiene que ser un niño largo. Sí. Que se larga, ¿eh? Intensa. Me da en todos lados ahora me duelen los riñones también, pero, pero aquí se me clava aquí y me apachurra las, las costillas. Aquí, justo aquí. O sea, donde más medio le lava me duele la barriga es Están dando ya bastante seguido. ¿Apita vos ¿no? no, esta no. Esta no. Total, que me va a pagar esto. ¿no? Yo que tenía la esperanza de que cuando me viesen dirían: de, Ya estás de 4 centímetros. Ya estás de 11. eso lo pasa en las películas también bueno, hay gente que le pasa, ¿eh? Hay gente que no da tiempo de llegar al hospital pero es que yo ha sido porque, si es que yo no tenía, o sea, a mí las contracciones me están entrando ahora ¿no? se está moviendo. porque yo, es lo que ha dicho, es que no estaba de parto así porque se ha roto la bolsa mm. si no se llega a romper la bolsa y que estaba sucia, si le la, la, la, hubiese sido la bolsa blanca o sea, blanca, el agua Transparente. Estoy a, voy a no es, Y que no... Incluso... No hubiese metido en una habitación, ni siquiera me meten aquí en paritorio. Mm. Pero al tener el agua sucia, pues... Aquí hay, hay que tener estar. De urgencia, entonces... Urgencia. Bueno, <risa> me, <risa> urgencia en el sentido de que tiene que estar controlado 100% por mm. cien. Yo mientras William este bien, me da igual, vamos. Yo quería aguantar en casa todo lo que fuese, pero no podía ser así. No. Nos ha tocado esto. Bueno pues seguimos seguimos los pasos ya tiene el suero puesto también ya son las dos cosas han puesto la epidural lo ha pedido ella porque estaba pasándolo realmente mal la verdad ha sido un... hemos pasado un momento es que <risa> han entrado, ha vomitado está eh... vomitando y... y ya no podía más vamos y como solo estaba de 3 centímetros que ya estaba el cuello borrado y todo sí ves? ya está he ya está he de parto ya Siete y media. O siete y media de la mañana, pero de tres centímetros hasta llegar a diez centímetros yo no podía ya con esos dolores. La citocina también hace que, como acelera todo el proceso, Duele más. a vomitar y todo. Y sí, no, las no, piernas ¿no? temblando Así. y... Así. O sea, cosa. <risa> Para acceder a ponerse a la epidural uh -huh. hay que tener un par de ovarios. Y que te duela mucho, porque es que... madre mía como es ese tema, eh? Duele bastante, Yo sí. no sé cómo... O sea, te están poniendo la pídula y estabas más nervioso que tú, creo. Además, me está dando una contracción en ese momento. Pero son súper majas. Sí, la verdad es que increíble. Son... Qué agradable, de verdad. Te cambia todo cuando... ...te tratan bien y... ...y es todo así. De momento de chapó. Y de momento creo que me está haciendo efecto la ¿no? píndula. Sí, eso dicen que es poco a poco. Porque me está.? Ah, ahora me está dando contracción. Estoy diciendo que me apriete lo que quiera la mano, pero no me aprieta mucho. No sé. No sé de por qué. Pobrecita. Ay. Pero se nota menos, eh. Sí, no, todavía menos, ¿no? Más soportable, ¿no? Hombre. Es que ha llegado un momento que pensaba que irme partiendo, vamos. Pero ahora, y las piernas me temblaban y ahora están como super Tranquilas, ¿no? Relajadas. Así que creo que más ha... La pidural hace que, no, que... Haciendo, etcétera, epidural. no te sientas las piernas o eso sea, no tiene nada que ver. Sí, no te, sí, o sea, las tienes dormidas. Un poquito, tampoco creo que es... O sea, yo me... Como un hormigueo, ¿no? ¿no? Como un hormigueo, ¿no? Sí, es como que las notas muy pesadas, pero relajadísimas al lado. Por lo que yo creo que esta vez... Ha cogido rápido. bien, ¿no? Sí. sí no mal. No. Pues ahora es muy competente a la, a la chica. ¿eh? Mm. Estoy así como un poco... En Narnia. Mm. Bueno. Descansa un poquito. Creo que lo peor es el dolor fuerte de la palma. ¿sí? Como veis ya le van dando contracciones prácticamente cada minuto porque cada dos cuadraditos es, es un minuto entonces veis una contracción un minuto otra contracción y así como veis ya tiene contracciones muy seguidas y está después de la píldural en la gloria me molesta porque no te la presión se <risa> <go for> <risa> pero vamos teniendo en cuenta cómo estaba antes que pensaba de vamos que, me había ah, que pero me no sé si y todo, claro yo no sé si antes. todas las mujeres tienen más dolor o no ¿eh? Pero la no, nos, depende de la es que se pone, hijo, la es que no se ponen epidural, yo no hubiese podido, <risa> porque... es que el parto iba muy lento, entonces ese dolor es insufrible, vamos. Se va muy lento, es que claro, y tiene la, que dilatar previamente toda. Cada contracción tan junta, es que ha sido la oxitocina, mm. pero claro con la bolsa es, sí. pero me dan contra, que las noto, pero vamos, nada que ver, es que... Ha sido una pena porque, claro... Nos hubiera gustado también disfrutar de, no disfrutar, bueno, disfrutar de este sí, momento de otra la forma. Bolsa, claro, para la bolsa, hospital, preparas todo, llegas aquí. Puedes estar claro. en la pelota, puede sí. estar de pie, andando un poquito por arriba abajo. Pero claro. Y... no me podía mover porque es imposible. Tengo puestos los monitores, entonces no podía... O sea, aunque me han dejado un poquito, pero no podía estar. ¿qué? No, estaba pensando dónde, dónde está la vía esta puesta. No, eso es de la epidural de detrás. La espalda va, ¿no? Tiene bueno. más, agujero, más agujero que vamos. ¿Y qué hora es, ¿no? Pues son las ocho y media las de la mañana. Y... Llevamos ya cinco horas y media aquí. Y lo que nos queda todavía. Bueno, yo creo que ya vendrá más rápido ahora porque me están dando muchas contracciones. Sí, y a no la hora... presión en el culete. No tengo una presión cada vez que me da contracción. Ay, y no todos Sigo notando como se me va saliendo el líquido todavía de la bolsa. Que ahora en un ratito vendrán a hacerte un tacto otra vez a ver qué tal, qué tal va. Ya has A ver si ya estamos de 6 o así. A ver, espero. Me da tiritones. lo no, más, no, no que hace fresquito aquí, ¿eh? No que tengo es. frío, es de la anestesia. Ya, pero que yo tengo frío. Mm. Me están tomando la tensión todo el rato, cada 15 minutos, ¿no? Decía. Mm. Ah, muy bien, todo momento. A ver qué tal, si seguimos así. Guau, <ríe> guau, oh, wow, wow, qué viene, qué viene. <ríe> Empieza el encierro. Uy, ¿Qué te pasa? ¿Estás temblando? Sí, porque. ¿Frío o de.? No, de. la Ya, o sea, hace 15 minutos han venido, de hecho estabas de 8, han vuelto otra vez y estabas de 9 ya casi 10. Uh -huh. Estaba más rápido ya, le han quitado la citocina, se la han parado. Sí, porque estaba William sufriendo un poquito. Sí, estaba un poco nervioso. Porque me estaban dando muchas contracciones, es que creo que no llegaba ni al minuto. Un sí, es contraste. que fijarse, fijarse bien. Es que casi no. O sea, no paraba. No paraba de tener contracciones. Entonces, pues, estaba William ahí un poco apretado. Además, me han dicho que me ponga así de lado. Y te da un poco de no, y sensación. No, es que te duele. Te duele así. Te duele porque está apretando ya la cabeza, ahí ¿eh? Ay, madre mía, estoy poniéndome muy nervioso. ¿Qué voy a hacer, papá, ya? Me voy a tener a William en mis brazos. Sí. ¿Y tú? Tengo una gana de verle en la carita. Y me lo creo, vamos. Está yendo todo muy rápido ¿eh? Estoy poniendo muy nervioso ya. Ahora vienen otra vez y Sí, porque han cambiado de turno. El sanguito, toda, la, toda la gente que estaba con nosotros antes ha ido ya. Y va a venir gente nueva. Me han, puesto sitio, me han quitado la situación porque estaba teniendo demasiadas contracciones. ¿Y la has dicho ya? No, la he dicho ya. Hostia. A lo mejor hay que ponerte a otra cosa. Pa, rapito de pasar por vena, por favor. <risa> <risa> que tendrás en la cabeza mil cosas ahí mismo. Bueno, ya queda poco cariño. Un besito. He avisado a la familia ya para que venga. Y no sé si le va a dar tiempo a llegar. como así. Le he dicho, venir tranquilamente porque una hora y media así ya, pero claro, esto ya. Bueno, ya estamos de camino al hospital porque nos acaban de avisar Fran. Bueno, mamá no nos puede avisar. Que un centímetro más y salía oh, Y aquí está el tito. Hola Y aquí la Bubu conduciendo Aquí la mamá Hola Y aquí la mamá pues Hola Y nos vamos a ir, estamos ya de camino Y ya con 13 minutos. ¿Las 9? ¿De la mañana? Sí. Pero se me habían dicho que a las 3 de la tarde. Pero es que lo que yo he dicho es que los partos no son ciencias exactas. Es que nos habían dicho que paría no mi madre parto, a las 3 de la tarde no y va parto, a parir a las 9 de algo. No, mi parte igual no. que otro Bueno, eso es bueno, ¿no? Mejor, antes que nunca. Tenemos más tiempo con ¡Hasta luego! Se pone la cara así colorada porque está apretando ya. ¿Te duele? Un poquito. Ya está de 10 centímetros, dilatadísima y ya apretando. ¿Estás llorando? No. No, no he hecho que vaya apretando ya cada vez que me dé contracción. la mierda. La Se acerca el momento, cariño. No sé, creo que será normal que tenga miedo. Es normal, no va a tener miedo. Pero no a mí, al dolor, sino que hacerlo bien. Lo hace perfecto. llegado al hospital y ahora no sé a qué estamos esperando, a qué estamos esperando. Aquí está, cabrón, la aquí está vamos vamos, vamos, vamos, vamos, más, más, más, más, uh, más uh, uh. venga fuerte, más, más, más, más, más, más, más. a su hermano. Te ha puesto las mejores galas, ¿eh? Las gafas nuevas. <ríe> ¡Ay, <risa> <risa> <risa> mi amor! Y a mi mamá no quiere después la sala, ¿no? ¡Ay, Dios mío, qué bonito! ¡Fíjame! ¡Ay, David ¿Qué? ¡Tiene no abuelo, no bueno? el abuelo, El abuelo, como tú. ¿Cómo viene, no? Hombre, porque su madre y su abuelo son rubios Y su hermana, Perdona. hola su hermano. Hola. Hola. Hola. hola Es más tranquilito, es más bueno Es súper bueno Ahora tiene nariz de boceador.